Pero cuando pensábamos, y estábamos en Estados Unidos, decíamos, pero es que no conocemos a nadie en Panamá, no conocemos a nadie en Perú, en nuestra tierra, en República Dominicana, que nos pueda ayudar, que nos ayude realmente a poder volver, pero sin tener que trabajar. Y en esos años de sentido, pues, vivir feliz. Esa era la idea. Pero cuando pensábamos en esa idea, decíamos, pero ¿cómo lo hacemos si estamos tan lejos? Ahí lo fundamental era poder ver en ese terreno ¿Qué permite ayuntamiento? ¿Qué permite la ley del Estado? ¿Cuántos pisos yo puedo subir en ese terreno? ¿Cómo puedo aprovechar el 100% del espacio de esa finca o de ese lote o de esa parcela? ¿Cómo yo puedo realmente hacer un presupuesto que se ajuste a mis condiciones? ¿Cómo puedo llevar este proyecto como que por etapa? Y muchas veces veíamos en fotos ese terreno que nos daban nuestros padres o veíamos una imagen que nos mandó un amigo, un familiar que se encuentra allá en nuestro país, pero lo veíamos como todo. Lodo. Sin embargo, no nos damos cuenta, no tenemos claridad con el gran potencial que podría tener ese terreno. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros vivíamos en nuestros países, ¿eh? okay, antes de irnos al extranjero, pues de ahí a ese punto pasaron 10, 20, 30 años y las ciudades van cambiando. Y eso que yo me imaginaba como lodo, pues quizá hoy se puede convertir en un pequeño diamantico. Entonces es fundamental saber lo que se puede hacer allí, calcular. Entonces y hacíamos una idea del proyecto en función como que a los gustos de nosotros o en función a la necesidad de nosotros que vivimos fuera del país. Sin embargo, la necesidad de nosotros, los gustos de nosotros no son los gustos latentes hoy del mercado. No son los gustos atentos de ese mercado que está en Puerto Rico, o los gustos atentos de ese mercado que está en República Dominicana, o que está en Panamá, o que está en Nicaragua, en Perú, en Argentina. No son los gustos. Sin embargo, lo que debería de pasar es que nosotros alineemos nuestro proyecto a los gustos de ese mercado. A esos son los que nos van a rentar. Entonces, nosotros analizando el ancho y la profundidad del terreno, Analizando lo que nos permite ayuntamiento a nivel legal, analizando el mercado de la zona, cuáles son esos elementos que son escasos en la zona, pues podemos hacer un concepto que aproveche al 100% este terreno y que podamos realmente tener mejor rendimiento y rentabilidad a largo plazo.